amor. Ponte cómodo y cierra los ojos. Respira profundo un par de veces y deja que tu cuerpo se relaje completamente. Imagina que estás parado en una bella costa. El sol de la tarde baña el cielo de rosa, naranja y dorado. El cielo es como una hermosa pintura. La puesta de sol se refleja en el mar. Reina la paz y la tranquilidad. Puedes ver un gran pájaro blanco volando hacia ti. Subes su lomo y sientes la sedosa suavidad de sus plumas. El pájaro. vuela hacia el cielo llevándote hacia el atardecer. Ahora, estás en el centro del ocaso, rodeado de un rosado y dorado resplandor. El pájaro te lleva cada vez hacia el atardecer. Su cálida y suave luz llena tu mente y corazón. Esta puesta de sol es de amor. Este es el momento de recordar a todos tus seres queridos. Imagina que esta luz hermosa también llena de amor sus mentes y corazones. Imagina que la luz del amor fluye también hacia ellos. Lenta y suavemente, el pájaro te lleva de regreso a la orilla. Donde te sientas en la arena y continúas observando la puesta de sol, te sientes bien. Al finalizar la meditación, comienza a sentir tu cuerpo nuevamente y abre tus ojos. Siente que tu corazón permanece lleno de amor.